Bueno, primer consejo, supongo que lo sigue repartiendo en varios días, ¿vale? Primer consejo para gente que empieza a correr en subidas: a ver, correr en subidas no tiene demasiado truco técnicamente, pues es sencillo. Voy a poner un ejemplo: aquí en esta, no correrías que en larga, o sea, no correrías así, sino que corres así vale no sé si se ve pero en realidad tú punteas en realidad llevas un poco el pie un poquito levantado vale tú punteas y vas corto porque si tú tiras digamos con mucha zancada es como bueno al final no es efectivo te suben mucho las pulsaciones tira mucho de, de la parte del isquio de aquí del femoral tiras mucho acabas con muy reventado entonces a la práctica lo que está un poco comprobado y lo hace todo el mundo es que es más económico te revienta menos tirar de gemelos que tirar de zancada larga que implica pues eso sobre todo los isquios el glúteo, pero pues sobre todo el isquio entonces si tú en subida tiras, haces zancada larga es pues como que ahora un poco así larga cada como muy reventado y las pulsaciones se te van disparadas vale, entonces a la práctica, todo el mundo lo hacemos vamos punteando y así paso corto el isquio trabaja muy poco cuádriceps tampoco trabaja demasiado y lo que hace todo es el gemelo pero la prueba digamos, al cabo del tiempo de los años es que el gemelo es más, más capaz de aguantar en su vida así que otros músculos, ¿vale? Entonces, pues nada, tiramos de gemelo. Gemelo, pum, pum, punteando y pasito corto. Si tú, me explico, si tú tienes de aquí a aquí, vamos a poner un centímetro de subida, por decir algo, la inclinación de la pendiente tiene, yo qué sé, un centímetro de subida entre cada paso que tú das, si tú das el paso más largo, vas a tener dos centímetros de subida, ¿Vale? O sea, tú vas a, digamos, a como escalar dos centímetros. Y si tú tiras de gemelo y haces pasito corto, tú en cada paso solo tienes que escalar un centímetro. A la práctica funciona mejor. ¿Vale? Y ya está, no os calentáis la cabeza. A la práctica funciona mejor así el cuerpo. Entonces es como si fuera más caro. Si tú el paso lo haces corto, en cada paso tú escalas menos trozo, menos altura. ¿Vale? Es como, es como si tú tuvieras que subirte un peldaño de una escalera y tuvieras que hacer así, ¿vale? Imagínate que tienes así, mucha altura, ¿no? Mucha altura, ¿no? Pues si tú tienes que hacer el peldaño a esta altura, es menos duro hacer esta altura que hacer esta en cada paso, ¿no? Al final es eso. Entonces, conclusión, mira, si tuvierais que subir unas escaleras, lo veríais. No es lo mismo subir las escaleras de 3 en 3 o de 2 en 2 que subirla de 1 en 1. No es que tú dices, hostia, tengo que subir a tal monumento que tiene 300 escalones ¿Qué haces? ¿Los subes de dos en dos o de tres en tres? No, coges de uno en uno y sabes que de uno en uno te costará un poquito menos ¿vale? Pues lo mismo, al final acortar los pasos te, acortar los pasos te va a implicar menos reventada física, muscular y de todo ¿Vale? el tramo más más pesadillo que hay de en realidad de casi todo porque es como cierta si pendiente todo el rato que no para ¿sabes? a ver qué más se me ocurre que no quiero hacer más tomas, quiero que sea una toma solo bueno, eso, y luego ¿cómo reguláis las pulsaciones cuando estáis subiendo? pues las reguláis de la siguiente manera a ver qué pasa el señor muy buenas, hola el, día. El pequeño. Sí. Venga, Doug. Bueno, pues. Venga, vamos a explicar. Pero voy a silenciar esto. Y una escandalera aquí de música. ¿Cómo lleva las pulsaciones? Mira. Yo estoy 128 pulsaciones. La, la derecha, ¿veis que está en verde? ¿Por qué? Porque voy andando y voy grabando y más o menos muy, muy flojo. Si fuera corriendo, pues suben más. ¿Cuánto? Ahora os explico. Y coges una referencia, cada uno tiene las suyas. Pero si vosotros comprobáis que más o menos en la parte alta de pulsaciones trabajáis cuando la apretáis una subida fuerte, yo por un ejemplo que se parece un poco al mío, 160 pulsaciones, si tú esta subida te dicen, hazla fuerte, hazla fuerte, tú la haces fuerte, tú yo en mi caso, por ejemplo, correría a 160 pulsaciones más o menos. Si la hago semi fuerte, 157. Pues andamos. Si la hago fuerte, 160. Eh, 160 siempre que la haga fuerte, pero sin darlo todo. Si lo doy todo, pues no lo hago nunca. No lo hago nunca porque son tiradas muy largas y no puedo hacerlo. No puedo permitir ese lujo de vaciarme los cuadrices de glucógeno y quedarme exhausto para luego tirar 25 kilómetros más, por ejemplo. Luego voy a rendir muy mal, ¿vale? No me puedo permitir el lujo, de decir, voy a reventar esta subida. Voy a hacer aquí el segmento o algo, no, no me lo puedo permitir, ¿vale? Pero bueno, eh, si ya digo, si vosotros apretando con ganas, con ganas, sin darlo todo, a, vos vais a 160 en la subida, cuando tengáis que hacer cualquier entreno de 20-25 kilómetros, un entreno en el que digas, tengo que conseguir ir lo más eficientemente posible y que me salga el mejor tiempo posible. Es decir, me tienen que quedar piernas a la vuelta. No cuando termine sino me refiero para hacer la vuelta. ¿Sabes? O sea, tú dices, yo tengo que hacer 30 kilómetros. Pues yo tengo que ir, por ejemplo, alrededor de 148 por ahí, en la subida. Corres en la subida 148, en lo normal corres a 130 y largo, 140 más o menos, ¿Vale? Y, y ya te digo entonces con ese margen que te has bajado unas 12 pulsaciones de tu ritmo máximo más o menos te permitirá que la vuelta sea eficiente si tú aprietas de más ya lo, lo podéis probar si tú aprietas de más en esta subida verás que al final el circuito te sale más flojo el circuito al final te sale peor de tiempo, es decir, la carrera en pocas palabras te ha salido más mala, si tú lo das todo, dices, bueno, yo esta subida aprieto todo, porque sé que ya he ganado un tiempo y luego aunque vaya reventado en la vuelta me va a salir mejor tiempo en la carrera, pues no es verdad. No sale así, no sale así. Lo más eficiente, ya te digo, yo por lo que tengo un poco probado en mí, eh, es eso, o sea, tú tienes que ir regulando para que en la parte final, tú puedas esta bajada, tú puedas apretarle que puedas decir bueno, voy a 5, a menos de 5, cuatro largos ¿me entiendes? que te queden piernas para que tú físicamente puedas aguantar un ritmo medio alto en la parte de vuelta porque si tú ya digo, has apretado en la subida lo has dado todo aunque luego tengas llanos o bajadas te van a salir más lentos de media esos llanos y bajadas que si hubieras reservado un poquito en la subida te hubieras reservado un poquito en la subida y luego las piernas siguen con fuerza tienes menos peligro de caerte porque si tú vacias glucógeno te quedan muy flojas las piernas y tienes el peligro de caerte de tropezar puedes tropezar perfectamente entonces hay que afinar con eso y bueno, podéis tomar alguna pastilla de cafeína podéis tomar alguna pastilla de cafeína Gel con cafeína, en fin, ya eso cada uno, como vea que le va mejor, lo tolera, le gustan los sabores, le gustan las sensaciones, cada uno depende. Luego otra cosa, los geles, yo ya digo de todo, los geles a partir de 27 grados mejor no tomarlos. Porque ya se hacen demasiado pastos, se hace demasiada calor y los gel a 27 grados ya casi te están restando porque te das, te dan, a ver, esto ves, baja, te dan glucosa. Pero eh, te estás como secando un poco, porque hay tanta deshidratación por encima de 27 grados a la sombra, ¿vale? Que, que ya no sale a cuenta, ¿vale? Aparte, ya verás que el cuerpo no te lo suele. Eh, yo, tú llevas los geles y ves que no te apetecen, que dices, no, ahora un gel no no me entra, ¿sabes? Esa es eso, la referencia: 27 grados. Por encima de 27 grados a la sombra, al sol serán 30 y pico, o 40, por encima de 27 grados a la sombra, mejor no tomar geles si alguien los tolera, está acostumbrado, pues perfecto pero si no, te digo, mi consejo referencia siempre, geles por debajo de 25 grados, vale, si no eh, no tomarlo, vale y poco más, eso ya digo lo que sale más efectivo es eh, siempre reservar reservar para que luego en la parte final tú puedas correr a más velocidad voy a poner un ejemplo, si yo ahora en vez de subir voy a poner a 8 minutos el kilómetro yo aprieto a muerte y consigo subir a 7.30 el kilómetro. Porque no es mucho más rápido lo que va a subir en una cuesta corriendo. Puedes subir a 7.30 el kilómetro, va a poner, o 7 y algo, 7 porque ya digo, depende de cuestas que no la vas a subir a 6 puedes subir eh, 20 metros a 6 apretando mucho, pero si la cuesta son 6 kilómetros como en este caso son unos 6 y medio la primera cuesta eh, no vas a poder subir a 6 por mucho que te empeñes no lo vas a conseguir ¿vale? pues eh, pues lo que iba a decir eso tú vas a conseguir bajar la, los minutos del kilómetro, vas a bajar el ritmo de 8, que sería conservando, por ejemplo, subes Voy bien a mis 148 pulsaciones, 150, voy bien, voy haciendo, efectivo, voy rindiendo, pero voy reservando un poco. Perfecto, tú lo vas haciendo, y vas, subes a 8 el kilómetro, ¿vale? De acuerdo. Ahora, tú coges, mira, esto tiene un, son 400 y pico positivos, 6 kilómetros y medio, más o menos ese perfil, ¿vale? Si tú eh, dices no, pues lo doy todo, subo a 7 el kilómetro, has ganado un minuto, ¿no? Acá era un minuto el kilómetro, ¿de acuerdo? De 8 el kilómetro ha sido a 7 el kilómetro. Pero, ¿qué ocurre? Te has reventado tanto que luego el resto de 6 que eran de subida, luego tienes 24 hasta acabar los 30, el resto de 24 kilómetros que te quedan, que también tengan algunas subidas, que tengan ¿entiendes? un poco de todo, y la bajada. Y si tienes piedras, también te va a afectar técnicamente el, el estar tan débil. No vas a poder arriesgar tanto. Bueno, pues el resultado es que luego, cuando tú tengas que hacer los 24 restantes, ese minuto que tú has conseguido ir más rápido durante 6 kilómetros solo, tú has ido un minuto más rápido durante 6 kilómetros. Uy, he ganado 6 minutos. ¡6 minutos! va, Muy bien. Pero luego tienes 24 kilómetros que con que pierdas, eh, habría que hacer el cálculo, con que pierdas, sé eh, por 424, con que pierdas. Quiero eh... que son 15 segundos, ahora no estoy seguro. 15, no, aquí serían 10 o 12 segundos, con que pierdas 10 o 12 más lento en la vuelta porque ya lo has dado todo y vas las piernas cansadas, el corazón cansado y todo con que tú en vez de bajar a 5 vamos a poner el kilómetro bajes a 5, 10 o 5 15, ya has desperdiciado has perdido ¿Eh? pongo un ejemplo, en vez de subir bajar a o llanear a 5 el kilómetro que ibas a hacer el resto del, de la sesión tú tendrás que como ha sido reventado pues tendrás que hacerla más lenta y ese más lento como simplemente en vez de 5 de media vayas bajando a 5 o 15 ya has perdido todo lo que ganaste en la subida esos 6 minutos que ganaste en la subida en los próximos 24 kilómetros que te quedan de entreno o de carrera, o sea, como sea, los has perdido entonces no sale a cuenta, salen más a cuenta yo tengo muy probado, eh, para conseguir el mejor circuito reservar, hacer, pero ya sabes que lo que vas a ganar en la subida reventando es muy poquitos segundos el kilómetro es muy poquito lo que vas a conseguir ¿vale? y en cambio si tú has reservado piernas, has reservado articulaciones has reservado energía has reservado cuadrices cuando tú tengas que hacer llanear y bajar tu velocidad media te va a compensar con creces, pero seguro te va a compensar con creces ahí hay una balsa por ahí eh, te va a compensar con creces todo eh, lo que tú piensas que has perdido por no apretar en la subida ¿me entendéis? o sea, es así es así, o sea, no os calentéis la cabeza y decís, ah, hay que darlo todo y ya está, y luego aunque vaya mal ya aguanto hasta el final, no, va a salir peor, igual que si una carrera lo das todo y luego al final la tienes que hacer andando la parte final, pues te se le cuenta ir más flojito primero y que luego la parte final pudieras ir trotando ¿vale? pues ya vas a compensar Vale, o sea, siempre hay que ir a lo que el instinto y la naturaleza y lo lógico te pide, que sería reservar tengo un entreno grande o una carrera grande, tengo que salir reservón pues eso es lo que hay que hacer ¿vale? pues venga, este ya queda así